Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jaime Alejandro, esto es Formándote con el cocabo Buenas, hola, Jaime. hola. hola. Eh, cuéntanos qué vimos en el anterior vídeo. Pues en el anterior vídeo vimos el apartado de libros. Y hoy vamos a ver el apartado de actividades, que está al lado Genial. de libros. ¡Genial! Vale, pues, eh, adelante con ello. Pues miras, aquí en actividades eh, eh, tenemos el apartado de mis actividades, actividades compartidas, y recursos ¿vale? Pues en mis actividades aparecerán todas las actividades que vais creando. ¿vale? Todas Serán todas? aquí, todas todas las que vais creando van apareciendo aquí o todas las de nuestro libro, de nuestros libros ¿vale? Y encima veo que pone el nombre ¿verdad? y abajo como un título ¿verdad? del libro. Sí y además podemos buscar también por asignatura y nivel y tenemos aquí también la opción del buscador ¿vale? En actividades compartidas, pues aparecerán todas las actividades que se están compartiendo. ¿vale? También tenemos el buscador de asignatura, nivel y buscar. ¿Vale? Entiendo que son todas las actividades de eh, docentes extremeños que han decidido compartirlas, ¿verdad? Eso es, aquí aparecen todas las actividades de los docentes extremeños que están compartiendo con todos pues mira, nosotros. ¿Vale? Eh, ay, me tienes que explicar cómo hacer esto porque a mí me encanta compartir y yo quiero compartir mis actividades. ¿Cómo sería? Pues ya es pública? muy fácil. Tenemos aquí la opción de mis actividades. Si le damos a editar al lápiz, vais a ver que aquí nos sale aquí abajo la opción de compartida. Pues simplemente uh -huh. dándole a compartida, la compartiremos y aparecerá en la pestaña de actividades compartidas. Les aparecerá a todos los docentes extremeños. Genial, entiendo que se puede, eh, de cuando ya esté compartida, ellos podrán añadirla a sus propios recursos, ¿verdad? Eso es. Y una cosa muy importante, si no le di a compartida, solo lo veo yo. Así que no os preocupéis por eso. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale. Pues también tenemos la pestaña de actividades recursos y aquí aparecen todas las actividades de los libros de la, de la pestaña de recursos que vimos en el anterior tutorial decir, sí, decir, tío, tío, tío, me suena familiar. Eh, tiene el mismo nombre que cuando voy a buscar un libro en, en recursos, ¿no? Eso es. Aquí salen eh, todas esas actividades de los libros de recursos y podemos buscarlo por nivel, asignatura y aquí también sí, demás. Por, ¿Por lo que, que veo, parece que simplemente esas actividades que están en esos libros están equivocadas, ¿verdad? Eso es. Y lo más interesante es que estas actividades las puedo añadir a mis libros. Tanto las actividades que se están compartiendo, como las actividades de recursos. Las puedo añadir yo a me mis lo, libros. Me lo tienes mm. que explicar a, claro a que sí, a porque me interesa mucho. Pues fijaros, es muy fácil. Si yo me voy a un libro mío que estoy creando, si le doy a Contenidos, Libros, y por ejemplo, a este libro de Infantil que estoy creando. Le doy al Ojo. Le doy al Modo Edición, que es el Modo Editar. ¿Sí? ¿Vale? Y cuando le doy a añadir actividad, vais a ver que os sale la opción de copiar. ¿Vale? Ah, justo crear de crear y copiar. Y copiar. copiar. Sí. Pues si le damos a copiar, nos saldrán copiar mis actividades, a lo mejor de otro libro que he creado, lo quiero añadir aquí también. Sí, incluso me parece interesante que si me ha gustado cómo me ha quedado una actividad, pero quiero cambiar algunos detalles, directamente le doy a copiar mi actividad y cambio esos detalles después. ¿verdad? Eso es le das simplemente le das aquí a este círculo a copiar actividades actividad y a OK y ya se añadiría esa actividad en ese libro y también tenemos las actividades compartidas vale si nos gusta alguna que se está compartiendo le damos a copiar y, ¿y podría buscar okay. aquí por mi materia claro que sí tenemos aquí el buscador matemáticas Matemática, lengua sí música las matemáticas si buscamos aquí, mira, me saldrían todas las actividades de matemáticas. Genial. Vale. Y Yo también estuve viendo un libro de recursos que me interesa. Eh, a ver si puedo llegar a una actividad de, de ese libro directamente. Claro que sí. Tenemos aquí la pestaña de recursos. En la pestaña de recursos, acordaros que estamos en la opción de copiar, vais a ver pues todas las actividades de los libros de recursos. Y hacemos el mismo proceso. Si nos gusta alguna, le damos a copiar actividad. Cuando le hayamos hecho, le hayamos dado el clic a copiar actividad, le damos OK y se añadiría esa actividad a este libro que estamos creando. Me parece perfecto, es súper cómodo, ¿eh? sí. y, y puedes incluso buscar actividades que te interesen de otra persona o de CREA. Y una cosa muy interesante, cuando añado una actividad de actividades compartidas o de recursos o de mis actividades, las puedo editar. Aunque no sean mías, ya quedan de mi propiedad y las puedo editar. Y si ya no quiero compartir una actividad porque la estoy modificando y quiero que sea más potente puedo quitar la opción de compartir iríamos a contenido dentro de contenido iríamos a actividades y si quiero no compartir las actividad que tenía compartida pues simplemente le daríamos aquí a editar y quitaríamos el tick. ¿vale? entonces ya no la estaríamos compartiendo Genial, pues parece súper sencillo compartir o, o quitar otra vez. Claro y que compartir. sí. Compartir. Sí. Yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy, eh, Jaime. Ya pues sabéis sí. lo que hemos ah. dicho en anteriores vídeo Si os ha gustado, compartidlo por favor con vuestro claustro y suscribiros. Sí. En la parte superior sí. aparecerá una i de información que pinchamos y nos suscribimos. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego, Escobida.